En los ejercicios anteriores hemos trabajado desde la manera más básica para crear patrones y motivos con rectángulos, con círculos y luego nos hemos complicado un poquito más la vida utilizando el panel apariencia para duplicar objetos de un objeto sacando varios objetos y ahora lo vamos a hacer con texto y es lo que les proponemos y es lo que está viendo en este momento. Así que en la parte izquierda Voy a hacer un pequeño zoom para entenderlo mucho mejor todavía. Está lo que vamos a trabajar. Este tipo de letra es una Century Schoolbook, por si acaso. Y para llegar a hacer este tipo de efectos, vamos a convertirla en curvas o crear en contornos. Así que, en texto, creamos contornos. Siempre estos objetos, cada vez que hacemos este paso, se agrupan, por lo que es importante desagruparlos. Muy bien. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Shift, clic y arrastro para achicar un poquitito más la letra. Y la voy a colocar por acá. Y con Alt, clic y arrastrar voy a duplicar ese, esta pequeña letra que está aquí. La R la voy a hacer crecer para ponerla a la misma altura de la S. Y le voy a dar ese efecto de espejo. Porque debajo de la herramienta de rotar tenemos la herramienta de reflejo. Doble clic en la misma y simplemente clic en OK. Ahora la acercamos un poquitito más. Duplico la letra R y si presiono Alt... Shift al mismo tiempo, la estoy achicando desde el centro Voy a colocar más o menos por aquí Shift, la letra S, perdón, hacemos lo mismo Clic y arrastrar presionando Shift Y la vamos a colocar por aquí Perfecto, ahora este texto volvemos a hacer exactamente lo mismo Y la convertiremos otra vez en contornos Y ahora la tenemos aquí Y ahora eh, la vamos a desagrupar el trabajo prácticamente sigue siendo el mismo, simplemente que ahora me voy a una esquinita con la letra A y la voy a rotar en 180 grados presionando la tecla de Shift. La letra C la dejo por aquí la chico igual. Y bueno, esto como ustedes lo quieran armar realmente de acuerdo a, a su necesidad. Otra vez me voy a valer de la herramienta del reflejo para rotarla, ¿no? No importa si no nos queda igual con respecto a, a, a, a la proyección, pero lo importante es entender lo que estamos haciendo. Y algo muy importante es esto, que un patrón siempre se repite, es decir, siempre va a encontrar un borde y estos espacios que están aquí debemos procurarlos, eh, no tenerlos. ¿no? Por eso voy a checar un poquitito más esto que está por aquí y esto que está por acá más o menos, ya lo tenemos casi por ahí. Ahora, me voy a valer de un color especial que me gustó mucho, que es bastante sobrio, y de paso vamos aprendiendo un poco más, que es un color Pantone. ¿Cómo lo vamos a cargar? En el panel de muestras, primero lo activamos. En la parte inferior tenemos aquí esta especie como de libros. Damos un clic ahí, vamos a libros de colores y vamos a colocar el que dice Pantone Solid Quater. En su menú contextual, bueno, aquí tenemos todos los Pantones, donde está el buscador la lupa, vamos a colocar esto que dice el Pantone 188, que es este color que está aquí. Simplemente con clic y arrastrar lo vamos a incorporar dentro del panel de muestras. Una vez que está incorporado, ya no necesito esta solid quarter, lo voy a cerrar. Entonces, que el siguiente paso es colocar este color que está aquí. Como está bastante parecido con este grupo de color que se encuentra en la parte derecha, simplemente seleccionamos algunos colores, con estos que me voy a quedar para trabajar. Con un clic los vamos seleccionando y lo vamos Acogiendo, y ahora tenemos algo bastante cálido, ¿no? Acá abajo repetimos exactamente lo mismo. Simplemente con un clic vamos seleccionando los colores que vamos a necesitar. ¿Ok? No nos vamos a complicar más la vida porque esto es todo lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Y ahora, la parte importante. Seleccionamos este texto con este color que está aquí y lo incorporamos con clic y arrastrar de manera directa al panel de muestras. Primer objeto o primer grupo de objetos y el segundo grupo de objetos que ya lo tengo ahí. Muy bien. Ahora me voy al texto. ¿Qué características tiene este texto? Seleccionándolo me voy a dar cuenta que este es un tipo de letra que se llama crinkets, igual descar descargado de da font. Eh, me gusta mucho porque este lettering está de moda, así que lo vamos a colocar de manera directa sobre eh, el texto que está aquí. Y para ello, como, sabe, como ya es costumbre en este curso, Siempre vamos a depender de este panel porque este panel nos está dando mucho, mucho, muchas ventajas, muchas posibilidades. Por ende, eh, ser un más creativo y poder facturar más. el panel de apariencia, en la parte de la mitad, voy a crear una apariencia y le colocaremos un color de fondo, que puede ser cualquiera de ellos, de los que están ahí. Yo simplemente voy a probar. ¿no? Y luego, en una segunda apariencia, con un clic, colocaremos esto que está aquí. Si ¿Sí lo ves, voy a empezar un pequeño zoom. Y nos está dando resultados impresionantes. Si no me gusta el fondo, bueno, ya tienes que cambiarlo. Eso depende ya de la necesidad, de lo que tú quieras hacer, cómo, lo quieras, cómo quieras llevar la fiesta en paz. A mí me gusta bastante esto porque me da bastante relevancia al respecto. Ahora voy a crear un trazo, un trazo de cualquier color, que puede ser este que está aquí. Vamos a colocarle unos 10 puntos más o menos. Y ahora voy a invertir las apariencias, recuerda que las apariencias salen de arriba hacia abajo, primero estoy viendo el trazo la verdad es que el trazo me está matando todo el trabajo que voy de hacer con clic y arrastrar me lo llevo por debajo del relleno para tenerlo ahí y la ventaja que tiene este trazo es que también puedes cargar con el segundo con el segundo eh, motivo que acabamos de crear mira, ya se pueden saber cosas un poco más interesantes al respecto pero la verdad voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar de color voy a crear un nuevo trazo perdón, un nuevo trazo aquí, lo voy a llenar con el segundo motivo y lo voy a invertir. Más o menos por ahí. Mira qué interesante que me está quedando todo esto. Como te digo, depende mucho exactamente del texto de lo que tú quieras hacer. Vamos a hacer un control cero para alejarnos un poco más de lo que está aquí. Ok, con esta visualización ya puesta, empiezo a tener un poco más de relevancia y voy a mejorarlo un poco más a lo que está aquí me voy a ir aquí al texto, al trazo que está aquí le voy a colocar una sombra paralela efecto, estilizar y una sombra paralela voy a dar clic en previsualizar no voy a mover los valores, simplemente voy a ver cómo me está quedando todo esto está interesante, ¿no? me lo está poniendo sobre el primer trazo que está aquí voy a dar clic en cancelar voy a elegir el segundo trazo que está aquí y en este momento ya prácticamente lo que tienes que hacer es experimentar y ver qué es lo que quede mejor. Pero siempre dependiendo de este flujo de trabajo que te estoy enseñando a lo largo de todo este proceso. Perfecto, digamos que te puede gustar ahí, simplemente damos clic en OK. Para trabajar en la parte de abajo, y esto es algo muy importante que quiero explicarte, es lo siguiente. Si bien es cierto que este tipo de letra, que se llama crinkes me da este tipo de lettering, por solo elegido, ¿Pero qué número es esto o qué letra es esta? Mira, es el número 1. ¿Cómo sé que es el número 1? Lo selecciono, lo duplico y en el panel de control, en el panel de carácter, le voy a poner, por ejemplo, Arial, que es el tipo de letra que más se conoce. Entonces, cuando yo trabajo con números en este tipo de letra, me está dando este tipo de efectos. Por eso me he quedado con el número 1. Y ahora aquí lo que tendrías que hacer es simplemente volver a repetir los pasos al respecto. O sea, es decir... Eh, generar un relleno de cualquier color, por ejemplo, e ir experimentando con las muestras, con los patrones, con los motivos que te acabo de explicar hace un rato. Y si también gustas, puedes trabajar con un trazo no tan grande o quizás uno más pequeño, pero la idea es que empieces a trabajar y a desarrollar con este tipo de efectos. En conclusión, también podemos cargar textos dentro de un texto para crear motivos. Yo sé que tú lo puedes superar y sé que lo vas a hacer muchísimo mejor. Nos vemos en la siguiente lección porque realmente está así igual de monstruo. Muy bien, y para rematar nuestro ejercicio le hemos hecho algunas modificaciones que realmente no son nada del otro mundo, así que las voy a explicar de la siguiente manera. Para empezar hemos creado dos capas más. Vamos desde el principio. Aquí lo que teníamos hasta el ejercicio anterior, le hice unas pequeñas modificaciones con respecto al color. Lo que hice fue crearle una capa de fondo de un color sólido con el pantone que lo insertamos y en la siguiente capa pues lo único que hice fue eh, crear un recuadro o un rectángulo del mismo tamaño de la mesa de trabajo y colocar un motivo que lo hice mucho más grande que es el que está aquí y lo invertí simplemente para que se alcance a ver bien entonces el fondo con el, con el pantone y en la capa donde está el nuevo motivo engrandecido tenemos lo siguiente el relleno que es el siguiente motivo que he creado y en transparencia le hemos puesto un modo de fusión saturación ahora lo importante es poder trabajar con las opacidades para lograr el efecto que nosotros realmente querramos o poder intentar con cualquiera de los modos de fusión que están ahí presentes simplemente el resultado es por lo más como lo estás viendo eh, impresionante ahora es hora y es tu turno de que empieces a hacer esto